Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, bienvenidos, sean ustedes, Gonzayas, a un video más de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos la hace D'Angelo. que dejamos su pregunta de este lado. Él básicamente nos hace la pregunta con respecto al tema del estudiante internacional. Cuando un estudiante internacional llega en estos tiempos de cuarentena, pues tiene diferentes cosas que hacer con respecto al tema del coronavirus. Este tema del coronavirus ha sido algo muy complicado para muchos estudiantes. La primera, él va a ir a Montreal. Y bueno, básicamente le confundo un poco en el video que hablamos cuando Gaby llegó aquí a British Columbia. Eh, ella menciona que se le había dado un kit. Él no le quedó claro cómo es ese del kit. Bueno... Pues ese kit básicamente te lo entregan en el aeropuerto Tienes 24 horas para hacerte la prueba ¿Y a quién se lo dan? Ese kit no se lo dan a todo mundo De hecho, ella nos estaba diciendo que Pues va a estar en función Puede ser, es algo aleatorio completamente Te lo pueden dar como no te lo pueden dar este, eh, eh, Tenemos unos compañeros, unas... Eh, unas personas que llegaron de México, ellos son de Querétaro, saludos a Jaime y a Caro. Ellos llegaron hace una semana aproximadamente y no les dieron el kit. Él viene con permiso de trabajo y ella viene con, con eh, visa de estudiante internacional. Entonces es algo muy importante que teniendo dos samples, dos muestras, a una persona le hayan dado un kit y a las otras dos no les dieron el kit. Es algo que sucede, que puede pasar de manera muy aleatoria, que el que se lo entreguen a una persona no es un mos que se lo vayan a entregar a las demás. Con respecto al tema de que si tienes que hacer o no tienes que hacer cuarentena, esto también es algo que nos preocupaba mucho a nosotros, ya que cuando nosotros le íbamos a dar hospedaje a Gaby, Teníamos esa duda, si ella iba a tener que hacer hospedaje, nosotros también, si ella iba a tener que hacer cuarentena, nosotros también íbamos a tener que hacer la cuarentena, lo cual era un poco complicado porque pues tenemos las actividades, pues esa suspensión de actividades, bendito es Dios, y ella no tuvo la necesidad de hacer cuarentena. Eh, adicionalmente también nuestros amigos Jaime y Caro. Ellos no, no tuvieron que hacer esta cuarentena por el tema de que eh, ellos ya tenían las vacunas. Si tú ya tienes las vacunas que son oficialmente eh, aceptadas por el gobierno de British Columbia, hay tres vacunas que es de dos, son dos de dos dosis y una vacuna que es de una sola dosis. Si tú ya tienes esas, esa dosis completa, si ya tienes tu, tu set de vacuna, ya no necesitas hacer la cuarentena por lo tanto te estás ya salvando de... Eh, en su momento, ya saben había tres noches, dos noches tres días, dos noches que prácticamente el hotel era un hotel del gobierno el que te dijera el gobierno y era muy muy caro casi dos mil dólares por solamente esos hospedajes más tus 15 días que tenías que realizar para este, solventar ese tema de la cuarentena entonces si tú ya estás vacunado vas a este, eh, saltarte ese periodo ese, esa necesidad de hacer la cuarentena, en dónde lo dice la verdad nosotros no lo hemos encontrado en la página la verdad tampoco es algo que hayamos buscado como tal directamente en el sitio pero algo muy importante es lo que pasa en la teoría y lo que sucede en la práctica. Entonces te podemos decir de momento que dos muestras no necesitaron hacer cuarentena, a una sí le dieron su kit y a la otra persona no le dieron un kit. Entonces lo único que te puedo decir, Tanguelo, es que mucho éxito en tus estudios y dale con todo aquí en Canadá. Mucho, mucho éxito. La siguiente pregunta es por parte de Lady. Aquí dejamos su pregunta. Ella nos pregunta al respecto de las pruebas que hacen cuando tú llegas aquí a Canadá. Eh, estas pruebas efectivamente se pueden hacer con este laboratorio. Um, el, laboratorio básica, el laboratorio se llama Life Labs en la página web de este laboratorio te menciona que tiene diferentes este, puntos en donde puedes hacer el test eh, este test puede ser cuando llegas aquí a Canadá tiene como unos 5 o 6 puntos, direcciones diferentes y pues es de bastante utilidad principalmente para qué? Eh, este, esta prueba como lo comentábamos en el video de esta Gaby Va a ser muy importante que te la hagas, que se la haga a tu hijo, se la haga a cualquier estudiante internacional. Una vez llegando al aeropuerto de British Columbia, en este caso sería, me imagino, Vancouver para ustedes, este, ya que cuando ustedes viajen con el autobús, ya sea por ivos e por la otra compañía, les van a pedir una prueba válida de las últimas 24, 48 horas. Entonces, si de pronto llegas y tú hiciste alguna escala este, con, eh, al llegar aquí a Canadá, pues lo más probable es que tu cuenta pues ya no sea pues, válida ¿no? tu, tu prueba de, del COVID. Entonces, sí es muy importante que se lo hagan, ya que caso contrario pues no se las estaría, no les estaría pasando, no les permitirían este, viajar a Kamloops, entonces sí es muy importante que se lo hagan. Este laboratorio sí es, es, es correcto, lo pueden hacer. Eh, habíamos escuchado por parte de la, um, de la Homestay de Gaby que estas pruebas no tienen costo. Entonces, ahí en la página, aquí inclusive te dejo la imagen donde están las direcciones, eh, en teoría no tienen costo. La página misma dice que no tiene costo, pero sería de todas maneras que te guardes alguna prevención un tema económico, pues si llegase a tener algún costo. Este, con respecto a los viajes de Kamloops, ¿qué hay con respecto al tema del taxi? ¿Puedes viajar en taxi de aquí hasta allá? La verdad, un taxi pensamos que sí te va a salir bastante caro. Aproximadamente el taxi tiene te estará cobrando en dado caso de que lo llegue a hacer. Lo va a estar teniendo como en unos eh, 400, 600 dólares. La verdad sí te va a salir bastante caro. Y en ese sentido, pues eh, no, no saldría beneficioso. ¿no? En dado caso, mejor comprar un boleto de avión. Ya que son cuatro horas más o menos en carro. Bueno, unas tres horas el viaje de aquí de Greater Vancouver a lo que es... Este, en Cambloops Loops si sí es algo retirado um, con respecto a los Ubers hay Ubers ya aquí en Greater Vancouver en Cambloops desconocemos si existan eh, Ubers pero creo que la mejor opción rápida sin duda alguna sería irte en avión pero te va a salir un poquito más caro y en autobús en avión aproximadamente te salen unos 200 dólares de, de ida y en autobús el costo para irte hacia allá está en unos eh, 65 dólares aproximadamente. ¿Qué tan difícil es viajar en invierno? La verdad es que sea invierno. En invierno, si bien aquí en Vancouver, en Greater Vancouver, no neva tanto, eh, lo que vas a, eh, en dado caso, lo que sucedería con las rutas, es que mmm, sería un poquito más, um, más lento de lo común. No es que sea imposible, la verdad es que transporte hay. Aquí en Burnaby en Greater Vancouver, neva muy poco y es posible viajar de Kamloops a Vancouver, Vancouver-Kamloops. De pronto hemos visto que hay algunos eh, accidentes, sí hemos visto que hay algunos accidentes, este, pero no es algo que pase con los buses ya que los buses siempre respetan los máximos de velocidad no es así como lo que normalmente hacen los carros normalmente los carros de repente pueden agarrar como pista de carreras las carreteras y pues es algo que no sucede con, eh, con los buses ellos siempre van a una velocidad muy, muy controlada la siguiente pregunta es de Enrique, Enrique nos dice, mira, yo trabajo en mi país para una empresa de Estados Unidos, yo quiero irme a Canadá a trabajar de mi profesión, ¿con quién lo checo? Sucede mucho eso, de que puedes estar trabajando en tu país para empresas que se... Que, eh, quedan literalmente en Canadá, pero difícilmente te van a permitir laborar o traerte hacia acá, ya que lo que le cuesta mucho a la empresa es tramitar el LMIA. Sucedió algo similar conmigo, por ejemplo, mi empresa está localizada a lo largo de diferentes países, digamos, está casi casi en los cinco continentes y uno de los retos fue que yo me pudiera venir con mi, mismo, con mi misma empresa la verdad es que eso no es posible es complicado que tu empresa, inclusive, que tenga sede no solamente en Estados Unidos, sino que tenga sede aquí en Canadá es algo complicado que te quiera, que te traiga sin embargo no es algo que es una regla o que no suceda, tengo un amigo que él pudo tramitar esa transferencia, esa empresa por ejemplo es Nokia, Nokia como ustedes saben es celulares, bueno al menos yo pensaba que nada más eran celulares, pero resulta ser que pues tiene también temas y equipos de telco, entonces, este, algo que fue algo bastante interesante, pues es que esta compañía sí se pudo traer a mi amigo directamente aquí a, a Canadá. Él creo que se va a ir para Toronto, pero algo muy importante es que sí sucede que nuestra experiencia no la hayamos visto, no nos haya tocado, no significa. Sin embargo, estaría muy padre poder tener así como una lista de, mira... Métete a este link y esta empresa te va a traer. Algo muy importante que va a pasar es que requieres prepararte lo más que puedas. Yo hago mucho énfasis al tema de los certificados. Mientras mayores certificados tengas, en cuanto al tema de TI, no solamente que los tengas, sino que realmente los, eh, eh, los tengas estudiados al 100%, va a ser en definitiva algo que te va a apoyar demasiado. Entonces, eh, a echarle muchas ganas. Si estás trabajando para una empresa en Estados Unidos, habla muy bien de ti. Tienes potencial. Lo único que te podría recomendar es que hagas como muchas personas lo hacen. Que busques de alguna manera tener tu permiso de trabajo por tu cuenta. Así me sucedió a mí. Yo no mi empresa no me podía traer, mandaba CVs, nada, buscaba alguna empresa que me tramitara el permiso de trabajo y nada. Entonces, ya no hay que dejárselo en las otras empresas, sino hazte cargo tú de poder sacar tu permiso de trabajo de una u otra forma. Una de las maneras en que puedes tramitar ese permiso de trabajo, pues es a través de que tu esposa se venga con un permiso de estudiante internacional. Una de las desventajas es que sí, es muy caro, entonces, pero está la, está la opción, digo, al final del día, si algo quieres, si realmente algo es sincero, si algo es auténtico, vas a hacer todo lo posible para que esto llegue a convertirse en una realidad, entonces, échale muchas ganas y a darle para adelante. La siguiente pregunta es por parte de Carolina, o más que pregunta, es una observación, un comentario, que va muy ligada al comentario anterior que es estaría genial que pudiéramos tener una lista de las empresas que traen a personas que traen a latinos la única página que conozco es esta página de que yo me metí y están trayendo o sea, la, la, la empresa como tal la página hace referencia a traerse a personas de tecnología de la información esa es la única página que he visto que dice que sí se trae. Ahora, ¿cómo es que yo puedo confiar en esa página? Eso es meramente por lo que he visto a través de un youtuber, que es, se los comentaba en la vez pasada, se llama vibre la Live, etc. Se, se vino de Colombia y pues él está trabajando acá. Eso está algo genial porque él no tuvo que eh, invertir, o ellos no tuvieron que invertir en un permiso de estudiante internacional. Entonces está algo muy chévere. Pero de ahí en fuera, empresas, pues aunque existan las empresas y que tengan sedes en diferentes países, mencionando en Canadá o algún otro, pues va a ser algo complicado, ¿no? Porque no solamente es eso que, este, no, no solamente es que esté en otro país, sino el tema es que quiera meter las manos para traerte hacia acá. Eso sí tiene un poquito de reto, pero la verdad no hay que dejarle, no hay que dejarle de buscar... Y sea en el sector de salud, sea en el sector de tecnología de la información, en el tema de, de, de finanzas, quizás en el tema de, eh, de la educación. Por ejemplo, eh, está el canal de una chica que vive aquí también en Vancouver. Su nombre es Brenda y ella comparte su historia de cómo fue que se vino siendo maestra. Entonces, eh, la verdad es que historias hay nada más es este tema de poder tener las referencias y no desistir, porque imagínense, si les preguntaran a esas personas, a Brent, a, a Vibre la Life, si, me si nos preguntaran a nosotros, este, a, a mexicanas en Canadá, saludos a, a las chicas, este, si le preguntaran por ejemplo a Patri Vlogs, Patri Blocks también es un ejemplo de cómo es que se dio, cambió, rompió el esquema. Ella se vino a trabajar siendo una, eh, entiendo, se vino a trabajar siendo una, pues, cuidadora de personas adultas y fue a través de eso que pudo sacar un permiso de trabajo. Estuvo durante cuatro años, después se trajo su esposo y, bueno, lo demás es historia. Pero, ¿cuánto es el esfuerzo que puedes hacer para poder conseguirte ese permiso de trabajo y tener la oportunidad de generar ya directamente esa experiencia profesional y después aplicar a la residencia. La verdad es que no, no desistan, eh, inténtenlo por todos lados y pronto tendrán la recompensa. La siguiente pregunta es de Joana. Joana nos pregunta con respecto a cómo nos puede contactar para platicar con nosotros y saber temas claves para poder llegar a Thomson Rivers University. Aquí algo que sí me gustaría mencionar es que si bien nosotros hablamos de Thomson Rivers University y la manera en cómo fue que llegamos, no les estamos diciendo que nosotros estamos promoviendo la escuela, simplemente les compartimos nuestra experiencia, la cual es una experiencia que llama la atención porque justamente con un inglés relativamente eh, pues bajo es que llegas a Canadá, ¿no? Eh, la, los conceptos cual, clave y cómo contactarnos. La verdad, el cómo contactarnos, eh, creo que es una... Esta es la idea de los videos, eh, preguntas y respuestas, eh, que podamos compartirlo con ustedes. Lo más probable es que toda esta información se haya repetido en videos previos eh, alguna información es nueva en este tema de preguntas y respuestas pero la intención que tenemos con estos videos es interacción con ustedes más allá que a lo mejor un mensaje de texto un mensaje de texto o más allá que sea este una, una videollamada o sea mensajes de audio la intención que tiene este eh, tema de preguntas y respuestas es una postura muy muy noble, muy de servicio y no solamente tiene la idea de beneficiar a las personas que se les contesta, sino a aquellas que también les interese saber al respecto de migrar y vivir a Canadá. Es como una base de datos. Y, y bueno, lo que quiero decir con esto es que nos puedes contactar a través del de Instagram. Nos puedes contactar o preguntar con respecto, así como lo estaba haciendo ahorita con tus preguntas. Y créeme que van a estar saliendo tus, tus preguntas en próximos videos si es que esa es, si es que llegan a tener más eh, puntos clave con respecto a qué fue lo cómo fue que llegamos sin duda alguna uno de los puntos clave muy importantes es el letter of acceptance que no sea una carta condicionada una carta condicionada es aquella que no va a depender del inglés correcto y pues esa definitivamente creo que serían los puntos clave una vez que ya tienes eh, esa letter of acceptance, pues ya te toca directamente eh, consultarlo con eh, eh, la Embajada de Canadá. En su momento nosotros hicimos el trámite vía papel, vía BFS Global, y los tiempos fueron aproximadamente 15 días. Algo muy bueno es que ahí nos tomaron los biométricos, y bueno, ya con los biométricos, pues eso ya no hay necesidad de hacerlo ahorita que estamos con el tema de la, este tema de la residencia permanente Nos hace la pregunta también Johanna eh, Joana, se nota que has visto nuestros videos Muchas gracias de antemano por ver el contenido Que previamente hemos realizado Y bueno, pregunta Algo complicada Ya que nosotros no trabajamos en Thompson Rivers University La esencia es, se ha tratado De comunicar, pero no le han dado Respuesta, entonces Es algo que eh, entre muchos trámites de pronto la espera es un algo pronunciada, tal como inclusive es esta, eh, estas respuestas, estas preguntas pueden demorar de pronto algunos días sin que se les pueda dar respuesta. Eh, lo que te podríamos decir es que tengas paciencia. La paciencia es algo muy importante ahorita en estos trámites de venirse a Canadá. Hay algunas veces que, por ejemplo, en el tema de la residencia, tus papeles se quedan como perdidos en el limbo y tienes que ser muy, muy paciente. Eh, seguramente Thompson Rivers y University tiene alguna carga de trabajo y algo que sí te podríamos decir de antemano es que va a ser un poco complicado que los puedas contactar directamente y que te den atención en español. Aquí la observación, la recomendación sería que pudieras mandar este, un correo o que comuniques en inglés y que posteriormente una vez contactado a un agente que te puedan canalizar con alguien en español, entonces este tema de ser paciente eh, entiendo el tema del, del inglés, puede ser algo complicado pero al final del día esa es la primera lengua que está manejando la universidad, si sí tienen como dos asistentes eh, en español pero como el, el, el, hay algunas veces que inclusive aunque seas latino una vez que te dan tu true advisor pues de pronto pueden asignarte a alguien eh, de otro país ¿no? no necesariamente porque seas latino te van a dar a un asistente en español de hecho creo que ahí va cambiando un poquito ese tema ¿no? porque al final del día el inglés empieza a ser un tema muy importante y si sí, al final del día es atención al cliente pero... El mensaje es ten paciencia. Van a responder y si en dado caso se tardan mucho, la solución ante eso sería directamente en inglés. La siguiente pregunta es por parte de Nelson. Nelson nos hace la pre-saludos, Nelson. Una pregunta con respecto a si se viene a estudiar un posgrado en Recursos Humanos. Si hay el suficiente tiempo para poder trabajar. ¿A qué hora son los horarios? Este, ¿Qué tanta flexibilidad hay ante eso? La verdad, ante esa situación, es que si estás estudiando como un estudiante internacional, sea posgrado o sea una licenciatura, un diplomado, siempre hay la manera en que puedas tener el horario para poder trabajar. Siempre va a depender mucho también de las materias. Lo que sabemos es que, una vez que se, se abren la, la, la convocatoria de los horarios, normalmente los de promedio más alto son los que pueden escoger primero sus, sus horarios. Habrá algunas ocasiones en que la materia no va a tener más que una opción, pero habrá otros lugares, habrá otros momentos en el que la materia tenga tres opciones. Puedes ir ajustando esas materias, quizás al principio te va a asignar por default algún horario, eh, pero la tendencia es esa, yo creo que no solamente, no solamente TRU sino otras universidades están muy conscientes de que el estudiante internacional pues no llega con los fajos de dinero ¿no? ellos saben de antemano que el estudiante internacional está pagando tres veces más que un eh, comerciante, perdón, un residente aquí permanente, un ciudadano entonces eh, hasta cierto punto harán lo posible y en medida de lo posible que puedan tener ese horario de flexibilidad para poder trabajar. Un posgrado en recursos humanos, la verdad suena muy interesante, suena muy poderoso. Ahí metiendo un poquito de mis recomendaciones sería que observes eh, la opción de poder ingresar a un posgrado mejor en un tema que te vaya a dar una residencia. Eh, como saben el PNP tiene diferentes eh, cajones, diferentes espacios para que puedas aplicar a la residencia uno de esos y sí, muy valioso, la verdad si nosotros hubiéramos sabido eso, estuviera sido un buen target ese, ese método o esa forma en la que podrías aplicar para la, para la residencia ahí ojo muy importante es que este posgrado de alguna manera se está entendiendo que sea ya sea un un, este, una maestría o un doctorado. Entonces, pues de una vez a apuntar quizás al tema de eh, una carrera que te dé la oportunidad de aplicar a la residencia permanente sin que dependas de, un, eh, de una empresa que te patrocine o de eh, un trabajo. Entonces, cuando acabes tu, tu posgrado, en automático pum, enseñas tu certificado de que acabaste en esa escuela y ya estarías aplicando directamente para la residencia ese es un camino muy bueno, muy, muy fuerte la siguiente pregunta es de Yoncie pregunta un poco diferente, un poquito hasta cierto punto de las preguntas que no requiere respuesta um, o que de alguna manera pueden ser un poco difíciles de responder pero una realidad sí es cierta la realidad es que los canadienses no quieren tener hijos y que Canadá le abre las puertas a las personas que quieran hacer su familia aquí. ¿Por qué? No creo que haya una respuesta oficial. Aquí es meramente especulación. Nuestra especulación es que de alguna manera el país no solamente quiere tener habitantes, sino que también quiere tener habitantes capacitados para poder cumplir las necesidades de crecimiento y todas las, este, eh, cumplir con esas expectativas que tienen de, de desarrollo. Um, mientras más personas vengan a tener aquí a sus hijos y que tengan un perfil hasta cierto punto alto, Canadá va a hacer todo lo posible, inclusive no por algo están dando las ayudas sociales, entre esas ayudas que dan serían las que están directamente con el Child Benefit y es algo muy, muy bueno saberlo, ¿no? Entonces eh, nosotros somos, bueno, en este caso seré de la idea de que eh, los canadienses pues quieren vivir, tener su vida muy, de manera muy independiente no piensan en tener hijos eh, pero por el otro lado vemos muchas personas que decimos wow, Canadá es un excelente lugar para que los niños puedan crecer de manera segura, que puedan tener una vida o una educación de primer mundo, que no haya a cierto punto la discriminación y pues puedan crecer en un ambiente con mucho, mucha limpieza, ¿no? el tema del de smoke y de repente esos, la verdad es que Canadá es un lugar con mucha área verde, con mucha naturaleza y creo que muchas familias en ese sentido vemos el el destino de Canadá como un excelente lugar. Entonces es como que un beneficio mutuo, ¿no? Más allá de que quieran a nuestros hijos para pagar una deuda, no sé qué deuda pueda ser, pero al final del día es crecimiento, ¿no? O sea, es, es inversión. Es un país que tiene un perfil de primer mundo. Entonces, eh, más allá que los ocupen como peones, al final del día terminamos todos trabajando no para poder sacar adelante nuestros... Nuestros, a nuestra familia, ¿no? Entonces, de momento, esa sería. Y bueno, como un ejemplo es esto, o sea, que podamos ir nosotros caminando en plena noche, estar utilizando la cámara es algo que, y estar en estos ambientes, la verdad, definitivamente algo que sucedería en nuestros países es que esto no lo podríamos hacer porque lo sentiríamos muy inseguro. Hay muy poca gente en las calles, ¿correcto, amor? Sí, está muy solito. De hecho, está muy oscuro, no hay lámparas que alumbren este camino. Pero la verdad es que algo que sentimos mucho es esa seguridad. Como muchos dicen, la seguridad no tiene precio y el venir a esta hora con nuestro bebé, pues no nos genera inquietudes o miedos de que algo nos vaya a suceder. En todo lugar siempre sucede algo. Lo que nos hace sentir seguros es el tema de que eh, la sensación, si existiese una especie de umbral, esa, esa sensación de umbral no es tan alta como la sensación de que te roben algo. Ah, de todas maneras hay que siempre estarse cuidando en todos lados, pero bueno, ese es el tema de la seguridad en este país. La siguiente pregunta es de Lupita. Lupita nos pregunta al respecto de si ya van a poder viajar a México como turistas. Esta información cambia en todo momento, siempre el tema de las visas, siempre el tema de las turistas como en calidad justamente de, de recreacional pues hasta hace unos días era de que para el para septiembre ya tenían abiertas las puertas ya podían venirse aquí a, a, a pasar a Canadá era para septiembre y ahorita era un hecho ya que para septiembre se iban a abrir y ahorita ya paso para el tema de que tentativamente se van a abrir. Entonces todo parece indicar que eh, lo más seguro es que no, no las abran para turistas lamentablemente en este año. Las condiciones o las razones son porque ya tenemos una tercera ola aquí en British Columbia. Aquí les dejo una gráfica. Esta gráfica pues básicamente vemos esa ola. ¿no? Eh, 60% de personas ya están vacunadas. Otro 40% no quiere, ya se había quitado el uso obligatorio de máscaras, pero desafortunadamente esas personas que no se vacunan, pues ¡pum! Quedan contagiadas y se enferman. Entonces crece esa ola y pues es algo muy difícil. Esperemos que esta situación de la pandemia pronto acabe y pues de momento esa es la situación para el tema de los turistas. La siguiente pregunta es de Muñe, aquí dejamos su pregunta él prácticamente nos está preguntando por la marca de la chamarra que usé y que compré para el invierno en Kamloops no recuerdo el modelo solamente fuimos al outlet a, de la marca Columbia y ahí la vi, estaba como que en el área de chamarras para invierno y de ahí pues me gustó eh, me gustó que tenía un forro interno de como un tipo aluminio y yo había escuchado que eso era muy buena porque te permitía tener una temperatura cálida aunque estuviera haciendo mucho frío y además me dieron la sugerencia de que comprara una chamarra que llegara abajo de la cadera porque según hay unas que llegan a la cintura y cuando te agachas o mueves las manos no sé, se levanta y pues no está tan padre y me gustó esa me llega un poquito arriba de las rodillas. Está muy cómoda. Sí está pesada, pero seguramente hay otros modelos y pues más como más, más nuevos, ¿no? O sea, a lo mejor hacen lo mismo, pero cambian un poco los colores o el diseño. La chamarra siempre la estuvo buscando con tendencia a que tuviera protección hasta las rodillas. Muy importante que la protección fuera hasta las rodillas porque los aires... Aquí en Greater Vancouver no son tan problemáticos, el tema es más con respecto a lo que es en Kamloops. En Kamloops neva más, por lo que ella siempre buscó algo que fuese algo largo, este, que fuera hasta las rodillas ah, y, y lisa. Si sí, es una parte que es así como este chaleco que tiene segmentos No la recomiendo porque luego se queda ahí como un poco de nieve o las gotas de lluvia Y con esas completamente lisa pues se derrapa la nieve o el agua Y no, no te moja, no te penetra el agua ¿Qué hay con respecto al OmniHit? ¿Qué es el OmniHit? Ah, pues es, <ríe> es una tela que prácticamente te ayuda a mantenerte más calientito o sea, menos yo sí lo sentí pero no necesariamente puedes tener eso, o sea, esa fue mi creencia. Sí, para pronto yo el Omni -Hit lo definiría como las chamarras que tienen aluminio por dentro, o sea, tú las abres y se ve el aluminio, entonces el concepto es que son más calientes y es mejor, ¿no? Eh, que sea lisa, que tenga de referencia aluminio dentro, porque eso tentativamente sería el Omni Hit, este, y que sean largas, que se lleguen hasta las rodillas. Especialmente para las mujeres, eh, para los hombres, pues hasta cierto punto creo que no somos tan especiales en el tema del frío. Pero bueno, la verdad es que el frío no distingue géneros. Eh, esas serían las recomendaciones, no recordamos el modelo, pero esas serían las recomendaciones de cómo buscarla. Sí, solamente es marca Columbia, pero inclusive si tú ya estás aquí o vas a estar aquí, eh, en Costco o en Walmart venden chamarras que soportan hasta... Temperaturas de menos 40, menos 35. Entonces, a veces es más la marca que lo que realmente hacen. ¿no? Siguiente pregunta, se las dejamos aquí. Es de Enveru. Enveru. Él nos contactó por Instagram y nos pregunta con respecto a cómo puede vacunarse una vez llegando aquí a Canadá. Eh, muy importante que ahorita las, la, la forma de vacunarse aquí en British Columbia, llámese lo que es la zona de Low Main, lo que es Greater Vancouver nosotros les podemos decir aquí en la zona de Burnaby que todos los appointments, todas las fechas, para, o toda, sí todos los appointments para poderte vacunar, esos ya han terminado, la mayoría de la gente ya se vacunó el 60% y ahorita el gobierno pasó en un esquema de que ok cuando tú gustes, a la hora que gustes tú puedes ir directamente a las clínicas o centros de COVID estos centros de COVID, la esencia que tienen es que es una esencia de walk-in o drop-in. Quiere decir, tú llegas directamente a un centro y pides que te vacunen. ¿Cuáles son las características o cuáles son las, eh, los requisitos? Es que llegues a que te pides que te vacunen, ya que no necesitas el MSP, puedes ser turista. Puedes ser turista, puedes ir directamente y que te vacunen. La página de internet menciona que no hay requisitos. No es necesario que tengas un número de seguridad social aquí en Canadá para que te puedan vacunar. Entonces hay bastantes puntos. Aquí te dejo una lista y de hecho aquí te dejo la página web de los sitios donde te puedes ir a vacunar dentro de Canadá. Así que por favor amigos, si ustedes no se han vacunado, están en su derecho de no vacunarse. Si no han tenido la oportunidad, hay que esperar, pero les hacemos la invitación a que se puedan, en medida de lo posible, que se puedan tener la, la vacuna, ¿no? para que pues, esto acabe muy pronto. La idea es que acabe esto muy pronto y de momento ha sido todo por el día de hoy en esta sesión de preguntas y respuestas. Eh, esta sesión de preguntas y respuestas es una postura muy noble, muy transparente. Eh, la idea es compartir más que sea un consejo o sea tomado en cuenta como algo legal, es una plática de amigos. No tiene la intención más que compartir lo que nosotros sabemos. Y hasta cierto punto, pues para estar escuchando, para que puedan salir un poquito a caminar con nosotros que ese es el concepto de preguntas y respuestas, que puedan salir a caminar, que puedan escuchar un poco de las dudas y las inquietudes de otras personas. Y de momento sería, sería todo. Si a ustedes no les he respondido todas, si no les hemos respondido todavía su pregunta, pero ya tienen la confirmación de que les vamos a responder, lo más probable es que salga en el siguiente video. En caso de que no salga, lo más probable es que salga en el otro, pero sean pacientes, su respuesta va a estar aquí con mucho gusto, con mucho cariño. Y de momento sería todo. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y sus comentarios y sus preguntas son bienvenidas cuídense mucho make it real, make it happen bye bye